Habitantes del micromundo. Hidractinia, de Minimal Jellyfish. Flotando en el agua del mar vive una enorme cantidad de seres vivos, la mayoría invisibles al ojo desnudo, que forman lo que conocemos como plancton. se encuentran organismos tan delicados como la transparente medusa hidractinia. Hidractinia es un hidrozoo colonial marino cuyo ciclo reproductor tiene dos fases bien diferenciadas la de pólipo y la de medusa, que es la que estamos viendo ahora. Esta medusita de menos de medio milímetro de diámetro fue uno de los primeros organismos utilizados como modelo para estudiar las células madre y la reprogramación celular.